¿Quién lo dijera? ¿Cómo, cómo, cómo corre? ¿Ah? ¿Cómo corre el día, el tiempo, hermanitos queridos? Y hoy día me pidieron, me pidieron de que fuera un día de reflexión más profundo, que, le, que nos ayudáramos a hacer ese examen de conciencia. ¿Qué me falta? Con todo repasamos, el ayuno, uno por uno. Después hicimos el resumen, hermanitos queridos, de todo, más o menos los principales. Y en este examen de conciencia que el Señor nos pide, que hacemos todos los días, ojalá cortito. Gracias, Señor, por todo lo maravilloso que hemos hecho. Y perdona a ah, donde me caí, ayúdame. Y eso es, no quedarse en hacerse la gaquiri, qué terrible, qué mala soy. Eso quiere Satanás. Que tú, cuando descubras que hiciste algo negativo en el día, te lo va a mostrar, refregar y no vas a alcanzar a ver todo lo lindo que hiciste. Así que, hermanos queridos, que en este tiempo, démosle el tiempo al Señor. Vamos ahí a Romanos 12, donde está casi todo escrito, ¿ya? y veamos cómo nos podemos ir. Vamos a 1 Corintios 13, en el amor, cómo está mi amor por los demás, mi amor egoísta, mi amor por mí, por lo que yo quiero, los demás no importa, hermanos queridos, hermanitos queridos, que nos dé este tiempo, cosa que la próxima semana podamos llegar así, descargaditos. Señor, todo es tuyo, ahí a los pies de la cruz estás dando la vida para ahí. Viniste a eso, por mí, por todo eso que está ahí que yo te he entregado. Esa mochila que ya con los ayunos he logrado sacarla, quedan algunas. Pero las rocas grandes espero que hayan salido, que se hayan achicado y las... Diana estén en chica y la chiquitita sea polvillo y el polvillo no exista. Eso en el amor del Señor, hermanos queridos. Eso es lo que esperamos, estar con el Señor preparados ahí en su pasión, en su muerte. ¿Para qué? Para que también lleguemos glorioso a la resurrección. Y creo hermanitos que la lectura bíblica que podemos tomar hoy día de la mamita virgen cuando visita a su prima Isabel, de servicio. Esa tiene que ser nuestra vida, no egoísmo. Ella, le anuncian que va a ser la madre de Dios, pero le dicen que su prima viejita está esperando. ¿Qué es lo que hace ella? Parte, hermanito, y no es que toma el, el teléfono, Uber o ya el avión. ¿no? Ahí, en caravana, arriba de un camello, se supone arriba de una, de una carretita. Y no un día, y no camino plano, pues sube y baja cerrito pero iba feliz porque iba a servir. Y es la primera que lleva a Jesús en su misión, y cómo llega ahí, cuando llega hermanos queridos, el abrazo de Isabel, como que la Madre de Dios viene a visitarme. Y qué es lo que pasa, Juan ahí en el vientre de Isabel, salta de gozo al encontrarse el abrazo de Isabel, con la Virgen, pero ahí en la botita se junta también Jesús con Juan y Juan salta de gozo al encontrarse con el Señor y eso es lo que tú y yo tenemos que también tener, ese salto de gozo con el Señor cuando yo le entrego todo, todo hermanos queridos, así que en la noche digámosle, Señor, aquí estoy, acurrúcame. Quiero saltar de gozo porque tú estás en mí, vamos a vencer juntos. Te entrego todo, mi ser, mi familia, mis seres amados, son todos tuyos, Señor, para la gloria tuya. Confío en que lo que tú permitas va a ser lo mejor para ellos, para la gloria de ellos, tuyo y la alegría de todos los que nos rodean. Virgen de la Candelaria. Jesús llevas en tus brazos brazos a la eterna luz